Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a ver los aspectos más básicos de Edpuzzle. Esta es una, una aplicación web que nos permite incrustar preguntas dentro de, de vídeos para así comprobar el grado de comprensión de nuestros alumnos cuando vean estos vídeos. Podemos utilizarlos también para evaluar o como deberes... Bueno, para todo lo que se os ocurra entonces eh, una vez que entráis con vuestro usuario y contraseña veréis algo parecido a esto, vamos a ir por partes eh, para enseñaros las, parte, la, las cosas más importantes por un lado aquí arriba a la derecha tenéis la pestaña contenido y, y aquí a la izquierda pues tenéis diferentes, diferentes apartados, lo más interesante es por un lado este que eh, os va a indicar eh, qué otros profesores de vuestro colegio eh, utilizan el Edpuzzle y podéis ver sus vídeos. Si pinches aquí podéis elegir qué profesor queréis y podéis ver los vídeos que, que ya tienen. En este caso el hijo, me dijo a mí mismo y aquí puedo ver todos los vídeos que tengo yo. ¿vale? Eh, por otro lado, um, en la opción My Content, pues veo también todos los, los vídeos que tengo yo. Aquí veis dos carpetas y aquí son vídeos sueltos. Después, eh, los, los enlaces de abajo, son diversos canales en los que buscar vídeos. Si yo busco vídeos donde pone Ed Puzzle, lo que voy a hacer es buscar vídeos en los que otras personas ya han introducido las preguntas. Pueden ser para reutilizarlos o para editarlos. Y si busco en YouTube sería para crear a partir de un vídeo de YouTube pues mis propios vídeos eh, en los que introducir yo las preguntas. Eh, entonces vamos a hacer un ejemplo y, y veis cómo se hace, que es muy fácil. Eh, imaginar que yo busco en YouTube y aquí puedo o bien introducir la, U, la URL del vídeo, si ya lo conoce, ya la conozco, o bien hacer una búsqueda. Vamos a buscar, yo voy a hacer un vídeo en el que voy a buscar matter Materia for Kids para niños. Y me aparecen un montón de vídeos. Eh, yo os recomiendo que los vídeos que, que le mandéis a los niños no sean más largos de 5 minutos porque pueden, pueden aburrirse. ¿vale? Entonces voy a utilizar este de los estados de la materia. Primero tenéis la opción de verlo, de copiarlo o de editarlo directamente. Si ya lo conocéis, pues lo vais a editar directamente en este botoncito de aquí. ¿vale? Le damos... Y ahora tenéis cuatro opciones. Uno, recortar el vídeo. Pues a lo mejor queréis solo los 30 primeros segundos o queréis los últimos cuatro minutos, pues utilizando estas guías podéis recortar el vídeo por delante y por detrás. El, el voiceover eh, sirve para... Eh, para grabar un audio... Eh, sobre, sobre el audio del, del vídeo ¿de acuerdo? Eh, en el momento en el que tú quieras pues para explicar algo de una manera diferente o para eh, recordar algo que se ha visto en clase las, las notas de audio lo que hacen es que paran el vídeo y, y se, se introduce un comentario entonces no es sobre el vídeo sino que es eh, digamos al lado del vídeo y por último lo que más nos interesa son los quizzes o los, las preguntas. Entonces vamos a ver cómo se cómo se haría una pregunta. Las preguntas. Mm, básicamente es darle al botón del play y cuando queramos introducir una pregunta. Vamos a avanzar esto un poco. Sí. Por ejemplo. Aquí. Voy a introducir una pregunta. Eh, tocáis el botoncito, apretáis en el botoncito en el, cuadra, en el cuadrado verde y se despliegan estas opciones. Hay tres tipos de preguntas. Una de respuestas abiertas, que las tenéis que corregir vosotros. Esta de otra de aquí sería para introducir solo un comentario, en no una pregunta. Y esta es la más utilizada, que es para introducir una pregunta de opciones múltiples, que se corrigen solas. Entonces, aquí introduciríamos la pregunta. What are the three states of matter? ¿Cuáles son los tres estados de la materia? <coughs> y aquí eh, pues empezamos a poner red, posibles respuestas. Y la que sea correcta la marcamos con el tic verde. Eh, solid, liquid, and amber. Esta como no es correcta le quito el tic. Esta va a ser la correcta solid, liquid and gas, eh, puedo añadir más respuestas, más posibles respuestas con ese botón, mm, liquid, gas and amber, o por ejemplo ninguna de las anteriores. Vale, Una vez que ya tengo las respuestas que quiero y he marcado la respuesta correcta, le doy al botón guardar. Y le doy continuar. Y ya tengo uno Vale. Avanzamos para hacer otro ejemplo. Imaginar que yo aquí puedo introducir otra um, What type of What state of matter, matter is does an apple have Y lo que quiero enseñaros es que podéis poner la letra en negrita si seleccionáis o en cursiva o en subrayado podéis hacer un sobreíndice si queréis poner fórmulas matemáticas o nomenclatura que lo necesite, un subíndice, podéis enlazar alguna palabra a alguna página de internet o podéis introducir una imagen. Voy a introducir una imagen eh, que tenga yo aquí, pues por ejemplo esta, que es de otra cosa, no tiene nada que ver, pero para que lo veáis nos vale. Y entonces le introduzco la imagen dentro de la pregunta. Y ahora fijaos, yo, no he, yo quería hacer la pregunta en formato eh, respuestas cerradas o múltiples respuestas y la he escrito en el formato respuesta abierta, no pasa nada. La puedo cambiar ahora. Y me respeta todo. Y entonces yo ahora escribo las, las respuestas que yo quiero hacer. Vale. Vale, le doy guardar. Imaginad que ya he terminado. Ya he terminado, he puesto todas las preguntas que quiero, me vengo a la esquina superior derecha le doy guardar y aparece aquí, todo está guardado, esto el nombre del archivo, lo, del, del vídeo lo podéis cambiar cuando queráis y de nuevo en la esquina superior derecha, finalizar. Y entonces os va a decir que si queréis asignarlo a una clase, ahora veremos cómo crear las clases o también os va a dar la opción de elegir los enlaces públicos porque a lo mejor lo queréis colgar en un, en un blog o en un site que tengáis creado, pues simplemente tendríais que copiar o bien el enlace o bien el código para incrustarlo y que se viera tal cual en el, en el site o donde quisierais. Eh, bien, si no queréis hacer nada, pues simplemente pincháis fuera y se ha terminado. Bueno, si volvemos a, a la pantalla de inicio... Eh, es importante también que sepáis, aquí en la esquina superior derecha tenéis la opción Mis clases. Y aquí podéis crear vuestras propias clases. Eh, si utilizáis Google Classroom podéis importarlas desde Google Classroom. Y si no, con el botón Añadir nueva clase podéis crear una clase nueva. Añadimos. Y aquí podéis eh, invitar a vuestros alumnos a través de este código. Se lo dais a vuestros alumnos para que entren como alumnos en Edpuzzle, en, en introduzcan ese código y se convertirán en vuestros, en vuestros estudiantes para esta clase. De esa forma podéis asignar um, los vídeos que creéis a, a, esta, a esta clase. Y básicamente, y muy rápido, esto es todo. Eh, me faltaría por ver el gradebook que es el libro el cuaderno de notas que te crea a partir de una vez que ya tienes creada la clase con los alumnos les mandas un vídeo ellos lo ven y te crea un cuaderno de notas eh, pero eso ya ya lo veremos más adelante bueno pues muchas gracias hasta luego